Estamos estábamos escuchando a Dick eh, Masoquita de Nicky Jan y Tempo, nueva canción Tempo Real Tempo, tempo eh. eh Tempo, comercial Aunque eh. Gang no lo quiera así, pero <risa> Imagínate Un saludo para mi amigo y hermano Gang y Aneski los muchachos del grupo, de, el grupo que más se discute <risa> Dios mío Señores vámonos a poner la imagen, vamos a poner la imagen, vamos a fuego, vamos a fuego, vamos a fuego, fuego, fuego, fuego, fuego. Estos dos candidatos fueron diputados. Voy a anotarlo aquí para ir anotando. Lo, o sea, los dos fueron diputados y quieren volver. ¿A cuál de estos dos usted le dará la oportunidad de volver? ¿El señor Luis Ernesto Camilo o el señor Juan José Juan, jo, Juan José Rosario? Sí, gracias muchachones. Llamen al 809-725-0505. Luis Ernesto Camilo o Juan José Rosario, dos personas, no sé cuál, Jorge Luis, tú sabes, ¿cuánto tiempo, cuánto periodo duró Luis Neto? Uno. Un solo periodo de diputado, ok. Luis Neto duró un solo periodo José. de diputado y Juan José, dos. Dos. dos. periodos de diputado, ok. Entonces, Luis Neto va por el segundo, va a venir para, va en busca del segundo y Juan José va a buscar el tercero. 809-725-0505. Ahí está, uno de la Fuerza del Pueblo y otro es del PRD. Alianza del PLD y Fuerza del Pueblo, Alianza del PRD. Porque ahora tú tanto en alianza. Todo el mundo está en, al en alianza. Y, y eso, así como la gente de la Alianza país que están con, con Franklin, no está con Franklin. Eh, eh, bueno, están en alianza. Sin la compromiso. Sí <risa> <risa> Está la gente con alianza. Ve ¿verdad? a ¿verdad, Flaco. Claro, porque sí. Yo supongo que, lo voto, que Luis Neto le va a sumar una buena cantidad de votos al senador. Igual que Juan José le va a sumar una buena cantidad de votos a Franklin. Eh, ah, sí. Otra cosa. Eso no es como antes. Por favor, dejen los números, el número, por favor, para que las personas llamen y voten por uno de los dos. Entonces, tiene que cosa. marcarlo ahora. ¡A lo buenas! Y sí, buenas. ¿Por cuál de los, ¿A cuál de los dos tú le darías de nuevo la oportunidad? Camilo. ¡Los pejes! Ay ay ay ay ay, ay, ¡Ay, ay, ay, ay, ay, qué ay, gente ay, madura! Ay, ay, ay, ay. Los pejes Los pejes tan activos ¿Eh, sí? Los pejes con Luis Ernesto Camilo ¿Eh? No son fácil ¿eh? ¿Tú sabes cuáles son los pejes? Ah, yo okay. Luis Ernesto, 1, Juan José ser Recuerden a la persona mire, Para cuando usted vaya a votar el hecho que usted votara por Juan José, a, a, lo, a lo buenas. Buenas. ¿Por quién usted, a quién usted le daría la oportunidad de nuevo de sentarse en esa silla? En el congreso José Rosario. Juan José, José Rosario. Uno. Ahí está Néstor. uno y uno. Uno y uno, ¿eh? Uno y uno. Vamos, llamen el desempate, desempate, uno y uno, Juan José, y bien esto. Pues bien, le decía, ¿a que... quién usted <ríe> le daría la oportunidad de volver a ser diputado. Eh, ¡A la buenas! ¡Ay, llamando! No. ¡Buenas! Quién? ¿A quién le daría la oportunidad, mi amor? Juan José Rosario. Juan José. Juan Rosario. José Rosario. dos. Dos. Luis Ernesto, uno. Se fue adelante, Juan José. Se fue adelante, 809 725 Ay, Otra llamada, otra. Buenas tardes. ¿A quién usted le daría la oportunidad de nuevo? Oh, al más popular, a Luis Ernesto Camilo. ¡Ay! Jornal. Néstor, y los. Eh, ¿Y cómo es los sapos? ¡Dos! ¡Y Dos y dos. Los peces con Luis Néstor. Ay, ay, ay. <risa> Te han empatado esto. Dos y dos. Dos, Juan José. Dos Luis esto. Pues bien. Pero no me dejan explicar. Dale, dale, dale, dale Ya la llamada. ¡Luis Néstor! ¡Luis Néstor! ¡Ey! ¡Hey! ¡Aquí estoy! ¿Eh? Neto flow, porque Dios no ve. <risa> ah, no, <Luis> <risa> Luis ¿cuánto va? ¿Cuánto va? Tres, Luis Néstor. Dos, dos. Juan, Juan José. José. Tituá, titu dice el tóxico. Entonces, cuando usted marca por un diputado, tiene que marcar por ese senador, ¿eh? No es que usted diga que va a sí, lo loco, ¿eh? Por cierto, está 3 a 2. 3 a 2. 809-725-0505. ¡Helo buenas! ¡Helo buenas! Buenas. ¿Por quién? ¡Luis ¡Cuatro! dos dos cuatro a dos bien estos cuatro Juan ah, José dos las la personas pueden comentar en el video porque este video va a ser en redes sociales y pueden comentar y seguir votando a las buenas por quién internet cinco Juan José dos oh. sigan llamando a quién ustedes darían la oportunidad de sentárselo buenas oh. oh. oh. sí, sí. Ese está. Está durmiendo ese, lo despertaron. No. Lo despertaron, eh. Sí, buenas. sí. ¿Para ¿por quién, mi amor? Juan José. 3. Juan José. ¿Tres? José, tres. ¿Juan José? <risa> no, el otro, Luis Neto. 5. Sí. 5. Cinco, cinco. A, sí. a, a mí me me no me un pique como este. No. Ya quiere divariar. 3 no. a 5. Ahí va tú vas a caer mal a la persona. No, no, 3 a 5 porque tres está jugando. 3 a 5. 3 a 5. Se lo está llevando Luis Neto. 5 Luis Neto y 3 Juan José. Y 3 Juan José. ¿A quién? ¿Usted le daría? la oportunidad de legislar por su provincia nuevamente nuevamente aló hello sí hello que hay una respuesta sí ah por esto, camilo. Sí, Ernesto Camilo sí. se, Juan José Tres. Tres. ya iba ya iba a saltear con otro número qué otro número Néstor? yo dije tres ah ok seis a tres a lo buenas. buenas Juan José Juan José cuatro cuatro Luis Ernesto seis seis ¡Siguen llamando vamos señores el programa por pila <ríe> llame, hello, a lo buenas saludo. a saludos saludos por... Luis Ernesto, Camilo. ¡Luis Ernesto! ¡Siete! ¡Siete! ¡José! ¡Cuatro! cuatro. ¿no? Siete a cuatro va el partido, tercera del noveno. <risa> <risa> Señores, ¿a quién le daría usted <risa> la oportunidad de esos dos caballeros de legislar en la provincia de Duarte? Nueva vez, ya a que en parte estuvieron legislando. Juan José Rosario, Luis Ernesto, Camilo, hola, buenas. ¿Cuánto tiene Luis Ernesto? Hello. Dime. Por Luis Ernesto también. 8. Juan José. 4. 4. 8 a 4. Señores, llamen. Hello. Tienen que llamar. Tiene que llamar. es un es este un te, freco te. Freco este. a, a lo buena, mi amor. Amilo. Mi voto por Luis oh. Camilo. ¡Su sí. sí. Juan José <risa> Cuatro. Cuatro. El pueden llama, señores, pueden llamar 809-725-0505 el que se ríe, eh, queda la cuerda. Ya lo saben, Luis Enesto Camilo Juan José Rosario. ¡Aló! Hello, sí. conozco al cojo sentado y al <risa> ciego durmiendo. Vamos, <risa> señores. Las son siempre ponen las pilas. Le cayó de sorpresa esto. Nadie, Nadie lo esperaba <risa> esta vuelta, ¿eh? eh pensaba eh, que iba bueno, la de la de mami yo Jordan hoy. Eh, no eh, fue anunciado para eh, que después nos digan. Eh. Hello, buenas. Hello. hello, hello. Bueno. Hello, ¿Por ¿sí, quién? Pero, ¿Por quién? José. Juan José. Juan José. 5. Luis Ernesto. 9. 9. de entrada. ¿A lo bueno No, ya ya se activó la gente, Juan José. Hey, Ernesto. Luis Ernesto Hola. Ernesto. 10. <risa> 10. <risa> Juan José. Cinco. Cinco. A lo A buenas. Te, la pizarra Bien, activo. Luis Luis. Ernesto 11, el camarógrafo va a poner malo. 11, 11, hello buena. Hello, hello. Por Luis Ernesto Luis Ernesto 12, ya, échale agua, camarógrafo 12, Juan José. Hello buena, ¿cuánto lleva Juan José? 12. Sí, buena. Juan José, Juan José, Juan José, 6 Luis Ernesto. 12. 12. ¡Ay! ¡Qué felicidad, eh! Son 6 y 12. Vea. Señores, llámenos bien? al 809-725-0505. ¿A quién usted le daría la oportunidad nueva vez de legislar por la provincia de Duarte? A lo buenas! Hello! Buenas. ¿Quién no vota? ¿Quién? ¿Quién? Vote, vote. ¿Quién? Luis Ernesto, Ernesto. 13. Juan José... ay Se va, se va, se va... ¿Qué va? <risa> <risa> A lo buenas. Sí. Dibro. Yo quiero estar en la encuesta, por favor. Sí, dime, está dime. en la encuesta, hable. Luis Ernesto Camilo. Luis ¿Tienes? Ernesto 14. 14. Juan José 6. 6. Es 6. Pues son 6, que va? Son 6. No, 14 no, no, no, no, no, con... y 6. Ya. Ok. No hago. 14 trampa, y No, no, no. ¡A buenas. Hello. buenas, Juan José, Juan José. Juan José, Juan José. 7. 7, eh, eh, Juan José. Quedan, 14. Eh, eh, y bien esto. Quedan 6, 6, 5 minutos de programa. Llamen. Hello, buenas. ¿A quién usted le daría la oportunidad nueva vez de esos dos caballeros? Mírenlo bien. Ahí. Luis uh. Ernesto Camilo. Uno con corbata y otro sin corbata. Y otro sin corbata. Hello. <risa> Dígame, amor. ¿Por quién? Juan no, José. Juan José, 8. Neto, está subiendo. Juan José, 8. Luis Ernesto, 14. 14. Ok. Ey, ey, concorba, ¿Cómo es Neto? El que coge la cuerda. <risa> El que se dé lo buena. Sí, buena. Sí. Luis Ernesto, Camilo. Luis Ernesto, 15. 15. Juan José, José, 8. 8. Hello, buenas. Luis Ernesto. Ernesto 16 16 Luis Ernesto Juan José 8 8, lo buenas que, Aquí no, no cojan cuerda El que se El que se rigue a la cuerda <risa> <risa> Ya lo saben, lo buenas 809 725 0505 825 0505 05. <risa> En inglés también, porque quieren llamar a Estados Unidos <risa> Señores, ¿por quién usted votaría nueva vez? Ya que estuvieron <tose> un mayor, periodo y no, dos buenas de este programa. En lo buenas, mañana sábado. Sí, buenas. Dime. Por Luis Ernesto Camilo. Por Luis Ernesto Camilo ¡Oh, hey! 17. ¡Bum! Juan José 8. Ocho. A lo buenas. Y sí, bueno. Dime, acá. Y sí, bueno. Dime, dime. Luis sí. Ernesto Camilo. Eh, eh, está como raro! Está como esa voz. <risa> ¡Ey! ¡Cuidado! Richard. <risa> ¡Ey! Cuidado. Que no aceptamos eso. ¿Cuánto le llevamos? 18. 18, Luis Ernesto Camilo. Juan José 8. José, 8! 10 por encima, Luis Ernesto. Vamos a, a recibir. Vamos a recibir tres más. Tres más. Denle ahí. 809-725-0505. Hoy, ahora, que fueran las elecciones, nueva vez. ¿A quién le daría la oportunidad? ¿A quién le daría la oportunidad? Hello. Hello. Buenas tardes. Sí. Qué detalle. Soy Luis ¡Eh! <risa> <risa> Señores, estamos aplaudiendo por la, la ganadería de la gente. Esto okay. es Checha. Esto a es Checha. Va a <risa> Ay. Diecinueve. Vamos, Diecinueve. quedando llamados: 19 a, a 8. 8. A 8. Juan José, 8. Si sí, tiene ponerme los números, ahí puede ponerme los cuando, cuando, cuando pase la vuelta. No, es decir, Fernando yo está aquí. Fernando, sí, lo verdad. Le voy a <ríe> entra bueno Fernando. Lo va que tiene una base, que todavía no se, la, hasta que no se la quite, no viene. ¿no? Ay, sí. ay, ay, ay, <ríe> Dios mío. es Halo buenas. <ríe> sí, por favor, con Luis Ernesto, Canelo. Con Luis Ernesto, no, no, para, él no está aquí. Él no está aquí, no, es que tiene que votar. Él no está aquí. 19 no, 20 Luis Ernesto Camilo 8 Juan José Juan José, hello buenas. Hello. Hello, no está ahí. Ah, we, se fue, se fue. Se fue. Bueno, señores, vamos con otra, otra más, otra más, otra ya porque ya 8, llegó so, 809. <risa> <risa> hello. Mi voto por Luis Ernesto. ¡Wow! <risa> ¡Luis Ernesto! 21. El número de. <risa> 21 y Juan José Rosario. Yo creo que está bien ahí ya. Ya, no, ya. 9 no yo... a 8, 21 a 8. 21 a 8. Ya. Ya ahí finalizó, señores. Eso. Eh, eh, según eh, la percepción de las redes y según las llamadas que hemos recibido le, de estos dos candidatos. Eh, señor Luis Ernesto Canis tiene una gran... Eh, parece que muchas personas quieren que vuelva de nuevo. El lunes esperen una, pero no podemos decirlo, sorpresa. Atento, no a, las presa, atento a las redes sociales de Telenor. Atento a las redes sociales de Telenor. ¿Yapita, una yapita, ¿verdad? vamos a, ir a la última para que ya nos vamos ya. Ya. Ya, lo buenas. Hello para votar en la cuenta Sí, votó quién? Luis Ernesto Camilo. 22, Luis Ernesto. 8, Juan José finalizó Ya ahí. finalizó ahí, ya, ya. Ganó. El lunes habrá otra, señores, y ganó. Sorpresa. Ganó Luis Ernesto. Sí, ganó Luis Ernesto ahí. ahí está. Luis Ernesto Camilo ganó. Ahí, en esta y en encuesta. Instagram también, en Instagram en Telenor. Instagram ganó también. En Facebook, Juan José se lo llevó. Juan José llevó más Power en Facebook, así que hay mucha gente de Juan José, no es que ustedes creen que eso es que un agua y queche <ríe> los dos son populares <ríe> miren sí, cómo se activó <ríe> miren cómo se activaron las redes y también se activaron las llamadas porque los dos tienen una popularidad tienen, muy grande el Power, tienen, el, tienen power. el Power los dos, los dos, los dos así que nada, y el hecho que uno, Ahora que uno, ahí, 8 Juan José 22, 22 Luis, Luis Ernesto. Ernesto nos vamos el lunes, vamos a despedirlo con la canción nueva de 10. Ya ustedes saben, el lunes nos vemos Bye. Bye. Bye.